¿Te animas a ponerte detrás, nomita? <tose> Aquí. ¿Qué, ¿Qué? Sí, sí, aquí, quería, ¿no? quería mostrar ahí? El... No, no, se ve después. Después lo mostrarás. Sí. En el caso de asesor del cámite lo muestran. Ese la, la, le dolió. Sí. Al naranjita. Mm. Bueno. Buenísimo. Esto. Un camarada de mí, amigo, me dijo, lo quiero ver tirando, ¿eh? así que bueno, ahí lo tenés, Pablo Soto los tres blanquitos este, y las dos botellitas las dos botellitas Pablo, te lo dedico, feliz cumpleaños y ustedes muchachos vean el reportaje que le hice a Pablo Soto. se los dejo acá, acá arriba ¿eh? aprovechenlo, van a ver qué es el pensamiento nacionalista un abrazo muy grande Pablo